Vamos a la actualidad. Y tenemos que comenzar con el expresidente Leonel Fernández, quien es el presidente del Partido Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández se dirigió al país en una gran alocución, el ex jefe de Estado procedió a hacer un balance de este primer año de gobierno del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader. El expresidente Fernández fue radicalmente crítico y enfático en contra del presidente Luis Abinader. No cabe dudas que Leonel busca hacer lo que el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, no está haciendo hasta estos momentos, que es una real y fuerte oposición al gobierno. Leonel Burro a convertirse en el líder de la oposición política en el país. Y a diferencia de los principales líderes del PLD, los principales líderes del Partido Fuerza del Pueblo han asumido posiciones sumamente críticas. El Senador de la provincia de Hermanas Mirabal, el doctor Bauta Rojas, quien es uno de los principales activos de la fuerza del pueblo, catalogó el primer año de gobierno de Luis Abinader como un año funesto para el país. El presidente Leonel Fernández criticó las ejecutorias hace unos días del expresidente, perdón, del presidente Luis Abinader y hoy va con este discurso que fue sumamente crítico y demoledor. Entre los puntos que el presidente Fernández destacó, destaca el aumento desmedido de los productos como el huevo, al pasar de 189 pesos a 231 pesos el cartón de 30 unidades. El presidente Fernández calificó de incompetente al gobierno en solucionar el incremento de algunos productos de la canasta básica familiar, como es el caso del pollo, arroz, aceite y habichuelas. Además agregó el aumento desmedido de productos como el huevo, al pasar de 199, repetimos, a 231 pesos. La carne de res, que costaba 111 pesos la libra, ahora se encuentra a 152. El aceite de soya subió de 380 pesos a 626 el envase de 128 onzas y las sopitas de 38, 57 pesos en la cajita de unidades. Pero a nivel general, lo que nuestro partido de la Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández, ha observado que suscita mayores niveles de angustia, ansiedad y frustración a la población dominicana, es el alza de los productos de la canasta básica. Amigas y amigos ahí está la comparación, las comparaciones, amigas y amigos televidentes, la carne, aumentos desproporcionados, los huevos, el pan, la leche, sopitas, bueno, fundamentalmente en la dieta diaria de nuestro pueblo, que junto a Rojo ocupa los primeros lugares en términos del gasto de alimenticio de las familias dominicanas. Aunque se asocia la alza del precio del pollo a la fiebre por China, la verdad es que desde finales del 2020 y durante los primeros siete meses de este año, el aumento su de su precio ha sido una constante. Se han hecho reuniones entre autoridades y productores, dueños de supermercados y vendedores para buscarle una salida a un tema que resulta agobiente para la población. También dice que ha habido un fracaso en solucionar el incremento de los precios del pollo. El presidente Fernández en esta alocución ha sido sumamente crítico. Y su discurso, su intervención, fue mucho más enfática en lo que tiene que ver con la canasta básica. En esta gestión del presidente eh, Luis Abinader. Lionel, con este discurso, repito, busca ser el líder de la oposición y ser un ente sumamente crítico del gobierno, algo que no está haciendo el PLD en estos momentos. Los PLDistas tienen miedo a ser oposición, los PLDistas no quieren dar la cara con algunas excepciones, tienen miedo a ponerse en la opinión pública porque temen a que los procesen la gran mayoría. Entonces, Leonel Fernández está aprovechando esta coyuntura y está diciendo cosas que los peledeístas no se atreven a decir. Ahora bien, yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes están de acuerdo con este discurso del presidente Fernández? ¿Ustedes entienden que la canasta básica familiar ha aumentado de, de forma desproporcionada y que este gobierno es incompetente porque no soluciona el problema del incremento de los productos de la canasta básica familiar. ¿Ustedes entienden que el gobierno ha sido incompetente, como lo dice el presidente Fernández? Este gobierno no ha cumplido... Con lo que prometió, son muchos puntos que tenemos eh, que analizar, pero quisimos enfocarnos eh, principalmente en lo de la canasta básica familiar, que es una de las cosas que más preocupa. Tenemos que reconocer el buen trabajo, el gran trabajo del Ministerio de Agricultura la gran preocupación del ministro Limbercruz y todo su equipo, que están haciendo lo que tienen que hacer. Ahora es usted a ustedes a quienes les toca valorar en su justa dimensión el trabajo del gobierno. Amigas y amigos, el trabajo del gobierno. Repetimos, el expresidente Fernández llama al gobierno incompetente. Tenemos una intervención, buenas noches, ¿de dónde? ¿De dónde querida? Mira, yo, eh, de aquí de Macorís. Adelante. De de mira mi amor, las opiniones son buenas, las tuyas y las de. Pero te voy a decir, la gente piensa con la boca, con la barriga, querida, escúchame. Porque mira, tú te imaginas un pobre comprar un huevo por 10 pesos, un pan por 15 pesos, una libra de pollo casi a 100. Aunque hagan mucho, lo que van a comer a porque de antes los peledeitos robaron, pero la cosa era mejor. Y ahora está peor, peor está ahora. Hay mucha gente que se acuesta sin cenar. ¿Tú entiendes que la situación de la económica yo la tengo. del país está peor ahora que antes? Peor está ahora. Muchas gracias. Porque es que de antes tú con mi peso, peso ibas al mercado y traías de todo un poco. Ahora la comida básica, eh, nadie está comiendo bien, nadie, mira, cuando esa gente sube se acaba el puerco, viene un ciclón, hay crisis y el país quiebra. Mira ve la comida para los niños, para la escuela, no se sabe dónde si van a dar porque debe mucho dinero. Bueno, gracias por la intervención, amor, gracias. Bueno, ¿y usted qué piensa? Realmente el gobierno del presidente Luis Abinader es incompetente, como lo dice el presidente Fernández. O más bien, Leonel Fernández también está calificado, es el más calificado para cuestionar, criticar, la gestión de gobierno del, del presidente Luis Abinader. Está calificado, Lionel lo hizo bien. ¿En qué gobierno se estaba mejor y se comía más? En el gobierno del presidente Fernández, en los gobiernos del presidente Fernández, que gobernó en tres ocasiones, o en lo que va de gobierno de este. cuando la situación estaba mejor? miren, decirle incompetente a una persona o a un gobierno es decirle que no está haciendo nada, es decirle que no está resolviendo, que no está haciendo lo que tiene que hacer. Y eso fue lo que el presidente le dijo a... Ah, al presidente Luis Abinader. Eso fue lo que el doctor Fernández le dijo al presidente Luis eh, Abinader.